El 2 de junio de 1794 el General Manuel Belgrano es nombrado Primer Secretario del Consulado de Comercio y a través de su labor y de diversos documentos y memorias trae a nuestra región ideas avanzadas relacionadas con aspectos económicos. Por este motivo es considerado el primer economista argentino y en 1980, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas instaura este día como el Día del Graduado en Ciencias Económicas. Desde la comunidad educativa de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, los docentes, el personal administrativo y de servicios, deseamos a todos nuestros egresados y a todos los profesionales en Ciencias Económicas de nuestra provincia que pasen un feliz día este 2 dos... de